Una vez más estamos aquí reunidos en esta lección, algo que realmente complica la vida siguen siendo las formas circulares, sin embargo aquí te enseñaré a darle un machetazo en el ojo. Ya tenemos adelantado una parte del trabajo colocándola en una capa 1 con un candado y vamos a redibujar en la capa 2. Vamos a presionar la tecla P en el teclado y vamos a cerciorarnos que no tengamos color de relleno justamente aquí. Esto que estás viendo realmente... Mmm, puedes manejarlo de diferentes maneras puedes dibujar tranquilamente con la herramienta del elipse y moviendo la barra espaciadora puedes tranquilamente hacerlo así no puedes intercambiar entre un objeto eh, una figura geométrica y también la, la herramienta de la pluma que yo te aconsejo realmente como siempre ahorrar y optimizar la mayor cantidad de tiempo he presionado la tecla c en el teclado y he borrado eh, y he dado un clic para cortar este objeto con control o comando clic puedes seleccionar este objeto y lo vas a borrar. Voy a seleccionar con la flechita negra, sin embargo tengo que cambiar de color porque aquí no, no entiendo nada de esto. Muy bien, en la parte superior, ¿cómo crees que se puede hacer esto? Puedes hacerlo realmente con elipse o con la herramienta de la pluma. Yo lo voy a hacer con la pluma para hacerlo un poquito rápido. Simplemente me voy a la parte extrema, clic, voy aquí y clic y arrastro. Voy a tratar de encontrar el segmento curvo, pero si no me está dando, porque mira, voy a tener un poco de problemas aquí. Voy a empezar con control Z, me voy a la mitad, clic y arrastro aquí, me voy aquí a la parte inferior, doy un clic. A la parte media, como te he dicho en los videos anteriores, siempre trata de encontrar la parte más extrema donde sepas que puedes tranquilamente trabajar y hacer esto, ¿no? Y al final, con un clic, cerramos el circuito por así decirlo voy a hacer un zoom y con la flechita blanca voy a tratar de corregir estos segmentos que están acá no te olvides redibujar y retocar los segmentos curvos son los más delicados que hay definitivamente así que hay que tener mucho cuidado al respecto voy a moverme un poquito por acá esto realmente es interesante ya lo tengo voy a hacer un zoom hacia atrás o control 0 suma la parte inferior la parte que está aquí pues sí te recomiendo trabajar con la herramienta de la pluma porque no es algo tan consolidado como un círculo como una letra o como una palabra S que son bastante complejas de hacerlo voy a hacer un zoom aquí y con la flechita negra voy a moverme justo hasta la esquina porque tiene que ser exacto eso tiene que ser perfecto y si estamos acá de igual manera voy a activar eh, si tienes este problema que me está pasando a mí puedes hacer un zoom mucho más pronunciado y dejarlo justamente ahí en la parte exacta presiono la tecla P en el teclado voy a hacer un zoom en la parte superior y voy a empezar a trabajar ¿no? voy a retomar otra vez el control de esto con un clic a retomar el retoque, busca la parte superior ok, presiono shift para que se genere ese arco de radio bastante curvo voy a presionar aquí, justo en la parte inferior shift, clic y arrastro no te preocupes por esta parte, luego lo vamos a retocar voy acá, shift clic y arrastrar control menos, barra espaciadora clic y arrastra para moverme ahora sí, voy por acá clic y arrastro voy a la parte inferior, clic y arrastro probablemente te sirva utilizar el shift, si no, parezco no pasa nada voy aquí clic y arrastro, presiono shift voy acá, clic y arrastro, presionando shift y voy acá y lo encuentro si tienes ese problema ahí eh, ya lo vamos a corregir presionamos la tecla A y empezamos ahora a retocar vamos por este segmento que está aquí bastante complicado que se nos acaba de generar y hay una herramienta muy bonita que es la herramienta del punto de ancla vamos a encontrar el punto de ancla que está ahí en, la, en, la, en, en el punto presionando la tecla de alt click automáticamente puedes quitar ese segmento como lo tienes ahí Hice un control menos un zoom más atrás desde la versión creative cloud en adelante y te recomiendo que tengas esta versión instalada en tu computador Puedes trabajar estos segmentos rectos a hacerlos curvos sin necesidad de nada, solamente clic y arrastrar. ¿Cómo sabes que tienes un segmento curvo? Porque la saeta mira tiene esas dos o ese cuarto de radio que nos está indicando que efectivamente ya lo puedes hacer. Voy a hacer Control Z y lo voy a explicar de nuevo. Simplemente clic y arrastras y ya tienes ese segmento curvo en un ejercicio más adelante te voy a explicar con más detenimiento esta herramienta y la herramienta de curvatura ahora con la flecha blanca voy a trabajar estas secciones que están aquí estos segmentos barra espaciadora para moverme clic para seleccionar el nodo muevo el alador hacia la izquierda para rellenar esta parte clic para seleccionar el nodo y así tienes que ir trabajando cada uno de los segmentos es muy probable que te tome un poquito más del tiempo de lo normal pero sin embargo Tienes que hacerlo realmente muy bien. Para trabajar el segmento de arriba, seleccionas el nodo y lo vas bajando. Siempre tienes que moverlo y adecuarte al trazo que has realizado. Quiero que notes algo muy importante. Aquí tengo solo dos trazos. Voy a cambiar de color. No me está convenciendo este color que está aquí. Voy a poner este azul. Ahí sí lo puedo ver mejor. Mira, aquí tengo un trazo y aquí tengo otro trazo. He visto trabajos que aquí le ponen como 10 trazos. Realmente eso no está bien la menor cantidad de trazos para que puedas trabajar la curva de una mejor manera barra espaciadora clic y arrastrar me voy a mover por el documento para acá y voy a seguir moviéndolo hasta que me quede todo totalmente exacto aquí tienes un problema mira que si quieres arreglar una parte se va a dañar la otra qué puedes hacer en esos casos siempre trata de encontrar el punto de equilibrio visual y con la tecla de alt mira vas a poder mover solo un segmento esto es una maravilla así que con alt clic y arrastrar o option en una mac te va a quedar muy bien el trazo que está ahí presente voy a mover bien por acá abajo de igual manera voy a generar un punto que está aquí la tecla de alt no te olvides para trabajar solo en el segmento que está aquí vamos aquí a la parte inferior la tecla de alt clic para dejarlo ahí como está perfecto nos ha quedado muy bien Selecciono todo esto con clic y arrastrar la tecla I en el teclado y doy un clic para seleccionar el color lo voy a sacar desde su menú contextual hacia la izquierda y ahí tenemos nuestro logotipo totalmente redibujado. Lo importante de todo este curso es encontrar los puntos donde comienza y termina una curva. Ese es el secreto, no lo olvides nunca. Vamos por el siguiente bono de regalo y suscríbete a mi canal, activa la campanita y compártelo con tus amigos.